Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes darle la bienvenida a esta charla especial que tenemos el día de hoy eh, con el doctor Mark Hathaway desde Canadá, que nos acompaña. Eh, un evento organizado dentro del segundo encuentro de educación ambiental, por parte de la sede del Caribe, de la Universidad de Costa Rica y de la Unidad Regional -Caribe, de la, del Instituto Nacional de Aprendizaje. Eh, mi nombre es Sebastián Miranda Brenes, soy docente de gestión ambiental de ambas instituciones. El día de hoy este, voy a estar presentando y moderando eh, la charla del doctor Hathaway, que es llamada Cultivando una sabiduría Ecológica. Antes de iniciar, me gustaría hacerles una pequeña presentación de, de, del invitado de honor que tenemos el día de hoy. Eh, preparé un pequeño texto que, que vamos a ir desarrollando, que no dura mucho, pero más o menos dice así. Desde hace décadas, diferentes pensadores y pensadoras se han dado a la tarea de ir transformando nuestro paradigma reduccionista, antropocéntrico y logocentrista, que nos impone ideas, ahora tan absurdas, pero tan vigentes, como el mundo es una gran máquina, la razón y la inteligencia es lo, que lo, es lo que distingue a los hombres del resto, mujeres, animales, no humanos, naturaleza. El humano es una especie superior, o tenemos el derecho de explotar y someter a otros, según nuestras necesidades. Estas visiones, que lamentablemente todavía persisten, que muchas personas no abandonan del todo, han ido aportando junto con nuestro modelo capitalista de producción, acumulación y consumo, a que vivamos la actual crisis ambiental y que lleguemos a ser las primeras generaciones que vivimos el efecto del cambio climático que hemos apasionado como especie. Dentro de las visiones que se proponen para cambiar el paradigma está la idea del biocentrismo, poner la vida en medio del todo, el antiespecismo que junto con el veganismo e intenta el reconocimiento de los derechos de las personas no humanas, así como los ecologismos, los ecofeminismos y otros movimientos sociales que poco a poco han venido tomando fuerza y nos hacen ser parte de una transformación cultural y más lentamente civilizatoria. Uno de los mayores aportes de todos estos movimientos y que es un punto de coincidencia con todos, es que la visión de ser humano es una forma... Eh, de que el ser humano es parte de una comunidad de la vida, es que somos eh, parte de un sistema vivo y que como especies eh, somos una más de las que convive con otras y que compartimos con otras. Y bueno, entre esos pensadores que han destacado en los últimos años eh, se encuentra el doctor Mark Hathaway que nos acompaña en la, en la tarde de hoy, quien es profesor de la Universidad de Toronto y también parte de la, del Centro de Educación del Carta de la Tierra y del de Desarrollo Sostenible de la Universidad para la Paz. Eh, en el 2018 fue becario postdoctoral de la Universidad de Waterloo, eh, donde investigó el aprendizaje ecológico transformador en permacultura. También fue académico de posgrado de Barnier Canadá, cuya investigación doctoral se centró en la sabiduría ecológica, el aprendizaje transformador. Eh, las visiones del mundo y el compromiso con la sostenibilidad. Además, ha trabajado directamente con muchas comunidades, especialmente en Perú. Eh, además, junto a Leonardo Boff, quien también es otro referente importante de, nuestro, de las teorías ecologistas, escribe un libro galardonado y para mí vital que se llama Altado a la liberación, explorando la ecología, la transformación que se publicó en el 2009 y ya ha sido traducido al italiano, al alemán y al portugués, y al español también, perdón. El doctor Hathaway personalmente considero que eh, es una voz vital para acercarnos de una forma estrecha a la ciencia, a la filosofía y a la espiritualidad, temas que anteriormente, en antigüedad, convivían, pero que con el paso del tiempo y principalmente por nuestra modernidad los fuimos separando y bueno, como bien lo menciona frijo Capra en, su, en el prólogo en español del Tao La Liberación, ¿verdad? nuestro invitado junto a Leonardo off también parecen construir un puente ideal para lograrlo. Para ello toman la visión del Tao Tequín, del maestro Lao Tse, escrito hace más de un milenio, que un fragmento nos dice: La tierra está serena en plenitud, el espíritu renueva su poder, los ríos corren llenos. Flores, eh, florecen las miradas de criaturas del mundo, viven alegres y nos hace una invitación clave para nuestro futuro. Sigue la senda de la naturaleza. De esta forma, el trabajo del doctor Hathaway se ha basado en la recuperación de las espiritualidades ancestrales para vincularlas con otros saberes como la ciencia, los ecologismos, que buscan, al igual que el panteísmo promover la idea de que todos estamos unidos en el planeta Tierra, y que debemos a aprender lo sagrado de todo, y parafraseándolo, tenemos que ensanchar nuestra conciencia mediante la empatía, la compasión, y agregando, y parafraseando a Leonardo Boff en este caso, debemos ensanchar también el amor y el cuido o el cuidado. O sea, R. Hathaway nos invita a cultivar espiritual, mental y emocionalmente como seres interpensantes y ecosintientes una nueva sabiduría, una sabiduría ecológica. Sin más preámbulo, ahora sí, le doy la palabra a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Mark Hathaway, que nos acompaña de Canadá. Doctor, maestro, un gusto tenerlo por acá. La palabra es suya. Buenas noches a todas y a todos. Ah, es un gran gusto estar aquí entre ustedes, por lo menos virtualmente, y muchas gracias para los organizadores, las organizadoras de esta conferencia por la invitación, la muy grata invitación y estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Para comenzar, aquí en Canadá ya tenemos más o menos nuevamente, pero creo que es un buen costumbre de reconocer los territorios de los pueblos originarios donde estamos y yo sé que donde ustedes están es diferente de donde yo estoy, entonces un poco diferente hacerlo en forma virtual, pero quisiera decir que yo les estoy hablando desde uh, un lugar que se llama Toronto, tradicionalmente Takaronto, que fue un, un lugar de encuentro entre dos grandes confederaciones indígenas de los Anishinaabe y los Haudenosaunee, entonces, eso fue un lugar de encuentro y ha sido un lugar donde por decenas de miles de años han vivido los pueblos originarios. Seguro como en Costa Rica también, los pueblos originarios de allí tienen diez, decenas de miles de años en estos lugares. Han aprendido cómo vivir bien ecológicamente dentro de estos lugares. Y aquí hay un acuerdo que se llama uh, el acuerdo uh, de, de plato con una sola cuchara. Y es, este acuerdo tradicional es de compartir el territorio, que no hay un cuchillo, solo una cuchara, una sola cuchara, y hay que compartir uh, las riquezas, la, la abundancia de la tierra en una forma en que no se hace daño a la tierra, donde todos tienen suficiente, uh, donde nadie toma más que, que debe tomar, solo toma lo que se necesita y que se reparte uh, en una forma equitativa y una forma que respete toda la comunidad de la tierra. Y para mí me parece importante esta idea de, de, de este acuerdo, porque es una muestra de la sabiduría ecológica. Es justo lo que quisiera hablar esta noche. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora. Uh, primero, so darme un, un momento para hacerlo. Uh, entonces. Quisiera. A ver, brevemente se va a ver la, al otoño canadiense. A ver, ahí, a ver, ya. Yeah. Espero que puedan ver la pantalla, ¿ya? Yeah. ¿Está bien? Todos están bien, qué bien. Entonces, esta noche quisiera hablar de esta idea de cultivar la sabiduría ecológica. Y para hacer esto quisiera comenzar un poco primero a, para poner, dar nuestro contexto actual y pensar en toda la historia de la Tierra. Y a veces cuando pensamos en, en las escalas cósmicas, es difícil comprender lo de poner en perspectiva lo que está pasando. Entonces, imagine, imaginemos un momento que la Tierra tuviera solo 100 años de existencia. Entonces, cada año de este siglo que sería en verdad como 46 millones de años. Entonces lo que pasa es que en verdad la vida surge más o menos temprano en la historia de la Tierra, ¿no? Creo más o menos sería hace 85 años, ¿no? Pero por la gran mayoría de este tiempo son sencillos organismos como bacteria que va cambiando este planeta para hacerlo un lugar de vida, ¿no? De transformar una roca en una comunidad de vida, ¿no? Y para dar la idea que fue solo hace 17 meses en este siglo que, en que desaparecieron los dinosaurios. Entonces, recién, ¿no? Eh, los dinosaurios llegaron tarde en toda esta historia, hace 17 meses. Los humanos modernos surgimos hace solo dos días. Entonces, para ponerlo en perspectiva, imaginar que uno tiene su propia vida, una vida larga de 100 años y recién en los últimos dos años, dos días, vienen los humanos, ¿no? Recién, somos como recién nacidos, ¿no? Y Comenzamos con la agricultura hace como dos horas y con las ciudades hace una sola hora. Otra vez muy, muy reciente. A tiempo de la iluminación europea, la llamada iluminación europea y también la época de las grandes conquistas europeas comenzó hace seis minutos nomás Entonces hace seis minutos en todo un ciclo, casi al final de este cien años. Y, pero la destrucción más rápida de, de la Tierra comienza hace solo 45 segundos, más o menos que corresponde desde el año 1950. ¿Y qué ha pasado en este, estos 45 segundos? Trata de imaginar toda la belleza de, de, de la Tierra surgiendo, desarrollando y en 45 segundos Pasa algo Y lo que se está viendo aquí en esta imagen uh, es quizás el proyecto industrial más grande del mundo que son las arenas petroleras de Alberta, de mi provincia natal, uh, donde van deshaciendo todo el bosque para sacar esta arena mezclado con petróleo, que es un proceso terrible en que se deja todo destruido como se ve. ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los últimos 45 segundos? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho como los humanos? Pero no son todos los humanos tampoco. Son más los 10, 20% más ricos que son responsables para la mayoría de los daños. Hemos destruido la mitad de todos los bosques. Hemos aumentado una cantidad de dióxido de, de, de carbono y otros gases invernaderos y resulta que ahora hay un cambio climático bastante rápido, acidificación de los océanos, que en esos 45 segundos ya ha subido la temperatura promedio por más o menos un grado y sigue subiendo más y más rápido. Hemos arrojado decenas de miles de nuevos químicos al aire, suelo y agua. Hemos creado venenos radioactivos que van a durar cientos de millones de años o so, en esta escala van a durar mucho más que toda la historia humana hasta el momento actual. Y se destruyó cientos de miles de especies que nunca van a regresar. Ni sabemos cuántos se han destruido, ¿no? Entonces, en esta perspectiva y, y además toda esta destrucción ha sido para, en verdad, enriquecer mayormente una minoría de los humanos. Entonces, ha habido una gran acumulación de riqueza en pocas manos. No se ha repartido. mucho de esta destrucción no fue necesario para un desarrollo humano. Fue para acumular riquezas que no se necesitaban, para los que no necesitaron esas riquezas. ¿no? Entonces, el cosmólogo Brynson dice que somos un poder macrofásico con una mente microfásico. Que otra forma de decirlo es que tenemos mucho poder, quizás hasta un tipo de inteligencia, pero poca sabiduría, porque estamos destruyendo a planeta que nos sostiene, que nos, que mantiene la vida, que no solo es fuente de, de la comida, del agua que necesitamos para vivir, pero también la belleza, todo que necesitamos para el espíritu. Estamos destruyendo al único planeta que conocemos que tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, nos encontramos en un tipo de encrucijada. Y me gusta esta imagen porque es una encrucijada un poco compleja, ¿no? No se ve este cosa y se ve a dónde vamos, ¿no? ¿Y cuál camino tomamos, no? Pero en verdad es una crisis ecológica, no es una crisis ambiental. Es una, como vamos a ver, ecología tiene que ver con relaciones, ¿no? Es una crisis de la civilización humana y toda la comunidad de la vida. Es, pero sabemos que no, el problema no es tanto tecnológico. Por decir, uh, hay un ejemplo de eso, plan B de, de Lester Brown que mostraba que sería posible reducir los gases invernaderos más o menos por 80% en 10 años, que en verdad es lo que necesitamos hacer. Es posible. Tenemos no la tecnología, no es un problema tecnológico. Uh, podríamos estar, estabilizar la, la población dentro de unos, unas décadas y restaurar los sistemas naturales. Tenemos la tecnología para hacer eso. El problema es que mayormente no lo estamos haciendo. Falta la, la voluntad política, falta ¿no? el esfuerzo para hacerlo, pero no es por falta de recursos. Solo en pensar en lo que gastamos en, en gastos militares en el mundo, que ¿okay? sé que en Costa Rica no gastan en eso por eso han tenido una ventaja, pero mayormente en el mundo se gasta mucho en, en militarismo, en otras cosas que en verdad uh, no contribuyen al bienestar ni humana ni ecológica. Entonces faltamos la voluntad, pero también quizás faltamos hasta la capacidad de percibir lo que estamos haciendo y la sabiduría para ir uh, a otro, por otro camino, ¿no? Entonces, como Einstein decía, uh, los problemas significativos que enfrentamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. Entonces, hablando de eso, como Sebastiana estaba hablando de, de pensamiento mecanista, de todo, o colonial, toda todo esta forma de pensar de dominación que ha sido la raíz de nuestro problema, si no podemos seguir pensando en esta forma para solucionar ese problema. Entonces, aunque la tecnología, las tecnologías, algunas nuevas, algunas antiguas, ancestrales, van a tener una contribución a eso, no solo una cuestión tecnológica. Entonces, lo que creo que más que nada necesitamos es uh, sabiduría. Entonces, ahora quisiera hacer un pequeño ejercicio. No sé, espero que a través del de, de chat aquí voy a poder ver algunos de sus pensamientos. Pero quisiera que tomen un momento para pensar en la sabiduría. Entonces, pensar concretamente en una persona que a ti te parece, es un sabio. Ahora, esta persona podría ser una persona que conoces personalmente, podría ser una persona famosa, podría ser hasta ¿no? alguien en una novela, ¿no? No importa. Pero pensar en un momento en alguien, un abuelo quizás, una abuela, uh, podría ser una maestra, podría ser cualquier persona, una persona humilde, famosa, no importa, pero una persona que para ti es una persona sabia. Entonces, rápidamente, si, si pueden poner en el Facebook o por el chat, ¿cuáles son algunas características que tiene esta persona? ¿Qué es que los hace sabios? ¿Por qué es una persona sabia? Pues voy a esperar un, un ratico y ver si, si hay algunas ideas que vienen de, de la audiencia, los participantes. ¿Qué serían para ustedes? Algo que muestra que alguien tiene sabiduría, una característica. Pero estoy pensando que la sabiduría es diferente que la inteligencia. ¿No? Una persona sabia escucha, no pre, no pretende a daño a los demás, cuida de sí y de los otros. Entonces, sí, sabe escuchar, no es un sabio lo todo, ¿no? Un sabio no es un sabio lo todo, ¿no? No pretende a daño, tiene ética. No tiene un sentido de cuidado. Alguien que escucha, dia dialoga, no en juicia, ¿no? Tiene apertura, ¿no? Entonces parte de la sabiduría, como digo, es casi al contrario de un saberlo todo, ¿no? Y además, cuando alguien, cuando se piensa en alguien famoso como, para dar un ejemplo, bastante fuerte un Hitler. Puede ser que fue muy inteligente, pero nadie diría, espero, que fue sabio, ¿no? Porque hizo daño, no tenía la ética. Dice, una sabia tiene adonde donde la apreciación y contemplación. Entonces, un sentido de gratitud, ¿no? Eso es importante, de contemplación, de pensar, ¿no? de tomar tiempo, saber hacer las preguntas correctas, muy bien, en el momento correcto, no crees saberlo todo. Entonces, también tienes ese sentido de tiempo, ¿no? No suele hacer preguntas, pero sabe actuar en el momento apropiado, en la forma apropiada, porque una acción puede ser apropiada en un momento y no en otra, ¿no? Nos, la persona que se bien a la mente, tiene mucha experiencia de vida. Sí, puede saber qué hacer en diferentes situaciones. Entonces, normalmente la sabiduría viene de experiencia de la vida. Y por eso muchas veces los sabios son, son las personas ancianas. Pero a la vez hay niños y jóvenes que tienen sabiduría, ¿no? ¿No? A veces saben. Algunos saben aprovechar de la experiencia de, de vida, aunque sea corta, ¿no? No es solo una, una cuestión de edad. Entonces, muy bien. Creo que esas están algunas ideas. Yo tengo algunas uh, cosas que voy a dar un momento más sobre eso. Pero creo, creo que en cuanto a la importancia de la sabiduría, hay, hay, hay dos palabras bastante bien conocidas en, en Círculos académicos. Uno es episteme, epistemología. Ustedes habrán quizás escuchado eso. Es saber teórico, analítico, crítico. Y en la academia, en la universidad, se da mucha importancia a eso. También sabe, conocemos esa palabra técnica, tecnología, ¿no? Entonces, es como saber aplicado, cómo hacerlo, ¿no? Pero muchas veces en la educación... Se sabe, a esos dos saberes, pero falta el tercero, que en griego fue fronesis, que casi no, ni sabemos esta palabra, ¿no? Que es el buen juicio, discernir la acción apropiada en un contexto concreto. Entonces, si se ve como, eh, eh, sí, en, entre esto de, de, del saber teórico y lo aplicado, hay que ver discernimiento, hay que ver buen juicio, hay que saber qué hacer en un momento apropiado. Es interesante porque en, en el lenguaje de Jesús en arameo, las palabras para bien y mal nos dan un poco de esta idea. Bien fue taba, lo que fue como una, un fruto maduro o apropiado que ya está listo para comer, y bisha es, es como un fruto podrido o todavía no suficientemente maduro para comer. Entonces, que hasta en el idioma entre bien y mal, fue algo de esta idea de la acción apropiada en un cierto momento. Entonces, cuando hablamos de las características de la sabiduría, como se ha dicho, que tiene que ver con conocimiento experiencial o tácito, o hasta un conocimiento de corazón ¿no? o de alma. El discernimiento aplicado a la vida, busca buen vivir, la justicia social, la armonía ecológica, relaciones justas, compasión, generosidad, humildad, apertura a los demás, hasta también a los otros seres, ¿no? Porque la sabiduría también viene de los demás criaturas, ¿no? Y la gratitud, y percibe los patrones y la interconexión de todo, uh, cómo se racionan los element elementos. También uh, hay un, un uh, sabio indígena, que, que uh, Dudley Patterson, que hablaba de servicio de mente, que no se perturbe en un momento de crisis. Sabe cómo actuar con calma en medio de, de, de una crisis, ¿no? sobre la, la ecuanimidad en medio de la crisis, ¿no? Y también se podría ver la sabiduría como preocupación por la, la pobreza, la exclusión, la ecología, uh, también la de espiritualidad. Es decir, la sabiduría no solo intelectual, hasta aquí, uh, entre los pueblos indígenas se habla de la, la rueda medicinal, ¿no? Que, Integre lo emocional, espiritual, intelectual y corporeal. ¿no? Todas eso son parte de la, de la sabiduría. Y que la sabiduría se apunta a buen vivir, porque en quechua suma causa hay, ¿no? Las relaciones amoniosas y justas. Esta idea se encuentra en muchas diferentes culturas indígenas, ¿no? Pero no es tener más, es vivir bien, ¿no? No, ni es vivir mejor, es vivir bien en una forma con suficiencia, con lo que necesitamos. Más que sobrevivir, es vivir bien con sentido y satisfacción. Entonces tengo otro ejercicio. Ya, ese es el segundo ejercicio de la noche. Eso es, ese es el último. Pero quisiera que por un momento, que cada uno de, de ustedes piensen... ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste solo o sola en la naturaleza? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿No? Entonces traten de, de recordar esta última oportunidad donde estabas sola o solo en la naturaleza. Segundo. Segundo que estabas pensando, ¿qué entiendes por la palabra naturaleza? Puedes decir, estabas en la ciudad, en la playa, en un bosque, en el campo, ¿dónde estabas? Puedes decir, ¿la naturaleza solo existe en los, los lugares sin los humanos? ¿O puede ser también en medio de, de la ciudad? ¿no? Tercero, Basada también en todo eso, te consideras a ti misma o a ti mismo como una parte de la naturaleza o como aparte de o separado de la naturaleza. Y finalmente, ¿con quién? ¿Con qué? Pero voy a decir, ¿con quién? ¿Con cuáles otros seres vivos? Estabas cuando estabas solo o sola en la naturaleza. Y eso más nos menos me llega a la otra pregunta. ¿Es posible de verdad estar solo o sola si estás rodeado por otros seres vivos? Entonces no sé si hay algún comentario de... de ¿Alguna reflexión de ustedes sobre eso? Entonces invito a que pongan en el chat o donde sea, cualquier cosa, donde estabas, si es posible estar solo o no la naturaleza, cualquier cosa así. Y voy a decir no en la respuesta correcta y incorrecta aquí. Porque creo que mentalmente podemos estar solos en la naturaleza. Si no estamos poniendo atención, ¿no? si, si estamos caminando enredado en nuestros pensamientos, o mirando al celular, porque se ve gente caminando así, ¿no? Como contemplando su celular. ¿no? Nunca dejo de estar en la naturaleza. Ella me sustenta y a ella, a ella pertenezco. Con ella estoy. Entonces, si uno pone atención, si uno está atento a la naturaleza, no está solo, ¿no? Si uno se da cuenta que está dentro de una comunidad de vida, pues sí, puede ser diferente estar sin otros humanos, ¿no? Pero no quiere decir que estamos solos, ¿no? estamos rodeados de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecología, ¿Qué queremos decir? Normalmente, científicamente, se refiere a las relaciones entre los organismos y su entorno, ¿no? Y sí, hay otro comentario allí. Es interesante, esta idea de naturaleza no existe en muchas culturas porque no es nada aparte de nosotros, ¿no? Eso ha sido especialmente una concepción europea en los últimos 500 años o algo así. ¿no? Quizás entre los griegos hay, hay esta idea también de fisis, No me acuerdo el, el nombre exacto. ¿no? Pero para muchas culturas no hay una palabra para eso. ¿no? Entonces, en cuanto a la ecología. Es de las relaciones entre los organismos y sus alrededores o al estudio de la interrelacionalidad y e la interdependencia, ¿no? Al estudio del hogar. Literalmente, uh, algunos comentarios. Fue hace unos meses en un campo cerca de un bosque con mis perros. Los que pensaban que sentí en paz, se respira mejor, pero sí siento a veces una desconexión. Y creo de hecho, la mayoría de nosotros sí sentimos una desconexión de la naturaleza. Especialmente estamos, si estamos como enredados en los problemas o otra cosa. ¿no? Pero si entendemos ecología como el estudio del hogar, eso del oicos entonces eco, como en economía, fue la administración del hogar, la casa común. Y aquí, al estudio, o la, o la, o, a mí me gusta jugar un poco hasta hablar de la lógica. Literalmente no es eso, pero hablar de la lógica de nuestro hogar común. ¿Qué es la lógica de este hogar? Es una lógica de interrelación, de comunión, de interacción, de emergencia, ¿no? Hay competición hasta un punto, pero hay mucha cooperación también. Entonces, no, muchas veces hablamos de un medio ambiente. Uh, al agricultor filósofo Wendover dice: "El mundo que nos envuelve, que existe en torno nuestro, está también dentro de nosotros. Estamos hechos de él. Lo comemos." Lo bebemos y lo respiramos. Es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. En otras palabras, lo que está afuera también está adentro. Cada vez que comemos, ¿no? Tomamos algo interno y lo internalizamos. También cada vez que respiramos o que tomamos agua, Siempre estamos, y también estamos constantemente y también, partes de nosotros están regresando a la tierra, a esta comunidad de vida. Uh, no, no podemos estar de verdad aparte de, pero mentalmente, muchas veces nos hemos separado. Aunque no es una realidad. ¿no? Y sabemos vemos que si envenenamos al agua en una parte del planeta, eventualmente regresa, ¿no? Ya se puede encontrar hasta pesticidas en las lagunas en el norte de Canadá, lejos de cualquier uh, finca o lo que sea, porque viene por la circulación del aire y cae con la lluvia. Está todo interconectado. Entonces, lo que quisiera preguntar, y creo que esta imagen, hay que ver esta imagen en un momento, porque creo que esta imagen es un poco lo que está pasando ahora en nuestro planeta. Estamos tomando la vida, la vida de toda la naturaleza, pero también de los seres humanos, y convirtiéndolo en dinero, pero el dinero es un símbolo. No, no es una realidad. El dinero no tiene valor en sí. Entonces, cuando hablamos de son recursos naturales, es un bosque, un recurso natural, o es una comunidad viva, es, es una comunidad de la tierra. Si pensamos en todo como un recurso para ser utilizado, vamos a consumirlo. Si lo pensamos como parte de nuestra comunidad, como parte de nuestra familia, nos vamos a tener otra actitud. Entonces, a veces se habla también del desarrollo sostenible, que en verdad muchas veces es a crecimiento económico sostenible, que no hay tal cosa porque no puede haber crecimiento económico eterno en un planeta que, que tiene límites, ¿no? O debemos hablar de la liberación sostenible y al buen vivir. Entonces, de tener en cuenta cuál es, cuál es el lenguaje que estamos utilizando aquí. Y eso también es un poco, me parece, lo que resume lo que es el sistema capitalista en la actualidad. Es cierto. Destruimos al planeta, pero por un momento muy bello. Creamos bastantes ganancias para los accionistas. ¿No? Cuando se ve eso, se ve la patología, la lógica de sufrimiento, de patos, que está dentro de este sistema. ¿Qué es crear ganancias cuando se acaba con al planeta, que es la única Cosa que tiene valor. Entonces, creo que estamos, como digo, en una crisis no ambiental, sino ecológica. Y es una cuestión de cómo nos relacionamos unos a otros. No solo con las otras personas humanas, pero con todos los demás seres. ¿Cómo es nuestra relación? Es uno de familia, de cariño de afecto o de utilización. ¿no? Hay que promover el cuidado de la vida, la relación de la persona consigo mismo con el planeta y con el cosmos. Todo tiene que ver con relaciones. Hay ecología hasta interior. Y involucrar los valores para despertar la conciencia cósmica o el sentido de conexión con todo el universo pero especialmente con esta comunidad de la Tierra y un compromiso por la restauración y la integridad ecológica junto con un profundo respeto por la vida. Entonces, otra vez, seguro algunos de ustedes han visto eso, eso circula bastante por el Internet, pero creo que es, es, es, es una buena imagen, ¿no? El ego con el hombre, y normalmente sí es hombre, <ríe> mujer por encima, ¿no? O una comunidad de la vida en que todos somos una parte. Que sí, yo creo que los humanos tenemos dones interesantes, tenemos capacidades interesantes, pero solos o solas no podemos regenerar la vida. Nosotros, nosotras, no sabemos cómo crear tierra fértil. Sí, podemos poner un compostaje, juntar, pero al final son los microorganismos, los gusanos, ¿no? tantas diferentes criaturas que hacen esta tierra fértil. Y de eso depende nuestra vida. Y tantas otras cosas para limpiar al agua, ¿no? Un ecosistema puede limpiar al agua mucho, con mucho más eficacia que nuestras máquinas. Y ustedes, algunos quizás habrán escuchado de Thomas Berry, que fue un gran ecólogo estadounidense, que dice, el universo es una comunión de sujetos. Por sujetos con su subjetividad, que son actores que tienen su propio protagonismo. Cada criatura tiene su propio protagonismo, su propio rol. No es una colección de objetos. Mientras que sigamos pensando en la tierra o cualquier lugar como una colección de objetos, no vamos a poder so salir de esta situación. ¿No? También podemos hablar no solo de la sabiduría humana, pero también de la sabiduría de la tierra misma. Uh, y esto viene de un teólogo, uh, Panikar, hombre muy interesante. Uh, creo uno de sus papás fue español y otro hindú y más Combinaban los dos caminos, no su vida. Dice la ecosofía o la sabiduría ecología no es solo la sabiduría sobre la tierra, sino también denota un genitivo subjetivo, es decir, la sabiduría de la tierra misma que nos da a conocer una vez que estamos abiertos a entenderla y nos ponemos debajo de su encanto para recibir lo que nos está revelando. Entonces, ¿cómo podemos aprender de la, de la misma sabiduría de la tierra, de la misma sabiduría de un árbol, o de un pájaro, o de una bacteria, ¿no? Y la poeta Rainer Maria Riepke también decía, si nos entregamos a la inteligencia, yo diría a la sabiduría de la tierra, podríamos levantarnos arraigados como los árboles. En cambio, nos enredamos entre nudos de nuestra propia creación y luchamos solos y confundidos. Y creo que ese es un punto muy importante. Sabemos que los humanos, especialmente los más ricos entre nosotros, los más poderosos entre nosotros, han causado la crisis actual. Y creo que a veces por eso nos sentimos, sí somos responsables. Pero si pensamos que podemos salir de esta crisis sin Buscar aliados entre todos los demás criaturas, estamos perdidos. ¿no? Si tratamos de luchar solos, ni con comunidad entre nosotros como humanos, pero mucho menos con los demás seres, no vamos a tener la sabiduría de salir de esta crisis. Entonces, cuando hice mi doctorado, mi, mi investigación justo fue sobre qué es la sabiduría ecológica. Y una cosa que traté de hacer fue desarrollar una definición. Ahora, cualquier definición son palabras, ¿no? Es como dice en Zen, ¿no? La persona que, que utiliza su dedo para indicar la luna, El dedo no, no es la luna, ¿no? Entonces no, no se puede decir definitivamente qué es la sabiduría ecológica. Pero es más o menos un, una definición funcional para, es más o menos el dedo apuntando hacia la luna, no es la luna. ¿no? Entonces, aquí es más o menos la, la definición junto con los participantes, más o menos 24 personas fuimos desarrollando eso, ¿no? La sabiduría ecológica se arraiga en una experiencia vivida de la interconexión y de valor intrínseco de toda la vida. Entonces, esta sabiduría comienza con una experiencia. Hemos ya hablado que la sabiduría viene, es experiencial, ¿no? Pero de este sentido de conexión y de valor intrínseco de toda la vida. Y se compone de las diversas modalidades de la percepción y de la conciencia. Entonces, no es uno solo, es emocional, es intelectual, es corporeal, es espiritual junto con los valores, los conocimientos, las habilidades y la inteligencia emocional que permita al ser humano hacer ciertas cosas. ¿Qué son? Entonces, que permita al ser humano escuchar a sintonizarse con aprender de la sabiduría de la tierra. Entonces, escuchar, percibir, sintonizarnos con y aprender de la sabiduría de la tierra. Recuperar un sentido del sagrado en la vida. Eso es algo que yo no tuve en la definición originalmente, pero casi las y los participantes hablaron de este sentido del sagrado de la vida. Que permita al ser humano discernir y encarnar acciones que buscan pos posibilitar que vivan bien en armonía con las demás personas y otros seres. Respetar, proteger y cooperar con la vida en toda su diversidad. Proteger el bienestar de las generaciones futuras, Entonces, a este sentido, hacia lo, las próximas generaciones. Moverse hacia una justicia y equidad cada vez mayor. Entonces, quizás no lo alcanzamos nunca, pero siempre estamos alcanzando lo más, estamos acercando. Y encontrar la satisfacción, y creo que eso es muy importante, la satisfacción, la plenitud y el significado más allá de la búsqueda, de la adquisición y del consumo. Entonces ya es, no es encontrar nuestra felicidad y sentir de satisfacción en consumir, porque consumir es lo que está destruyendo al planeta. Sí, todos tenemos que beber agua, comer comida, pero no un tipo de consumo que destruya al planeta, ¿no? Y no buscar consumir para consumir. Ahora, cuando se habla de la sabiduría ecológica, quisiera que vean estas, estas, estas dos fotos. Entonces se vea primero. esto viene de un lugar que se llama Plato, lo oeste del noroeste de la China. Y se ve allí una imagen de un solo unos cuantos arbolitos, eso creo que justo cuando estaban comenzando la restauración. Fue un lugar con bastante erosión, destrozado. Y eventualmente se llega llega a ser un lugar que se ve más como esto. Ahora yo les pregunto rápidamente, traten de ya yeah, de poner adivinar rápidamente cuántos años demoró ir de este como desierto hacia eso que se ve tan verde con tantos árboles. Voy a dejar que ustedes adivinen. Fue, no sé, 40 años, 30 años, 20 años. Pero a ver, si algunos en la audiencia tienen idea. No tengan miedo, rápidamente. Me gustaría poder hacer como una votación, pero creo que no hay forma de hacerlo aquí. Ya, solo porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, voy a decirles, ya han pensado. 50 años, ok, tenemos uno. 40 a 60 años. Uno más. 25 veo. 25, alguien que va más bajo, 50 años, ok, yo les voy a decir, 10 años, fue una, bastante trabajo, pero lo que quisiera decir, hay, hay muchos ejemplos de eso ahora, hay, hay uno en Brasil creo en 20 años en que se ve restaurado una, un bosque tropical, hay otro más Uh, más avanzado de sintrópica que creo como 40 años, pero hasta que ya está regresando la, las lluvias en esta parte de Brasil, donde ya no hubo en el nordeste. Entonces, lo que quisiera decir es que es posible restaurar y regenerar ecosistemas enteros hasta en relativamente poco tiempo. Si sí requiere organización, esfuerzo, todo eso. Uh, hay otro, un hombre en, el, en creo que es uh, Burkina Faso, basado en, en el norte de África, en el Sahel también, que está regenerando lo que fue desierto. Y sí, depende de muchas cosas, pero lo que quisiera decir que en relativamente poco tiempo se lo puede hacer con suficiente trabajo, conocimiento ecológico. Pero tener en cuenta que aquí a trabajo no se hace solo los humanos, que sí, hicieron cosas como dejar que poner los chivos, dejar que sueltos los chivos y sembraran árboles, hicieran como andenes, grandes trabajos. Pero en el final son los árboles, son los microorganismos, son un montón, un conjunto, lo que como... Como humanos lo que nuestro don quizás es ser más como conductores de, de una sinfonía. Pero no es que, que tocamos todos los instrumentos. Pero sí, la inteligencia humana trabajando sabiamente y con bastante cuidado puede acelerar un proceso de regeneración. Entonces, un modelo para eso, quizás ustedes saben, es la permacultura. También hay la agroecología, que en verdad es bastante parecido. Hay diferentes nombres. Pero lo que me gusta de la permacultura es este sentido de una ética de cuidado de la tierra, cuidado de la gente y repartición justa. Y después, los principios alrededor de cómo hacer esto concretamente, entonces observar y interactuar, capturar y guardar energía, obtener un rendimiento, hay la autorregulación y retroalimentación, entonces hacer, pensar en sistemas vivos que hacen eso, usar y valorar los servicios y recursos renovables, dejar de producir residuos, diseñar de patrones o los detalles, integrar más que segregar, Uh, usa soluciones lentas y pequeñas, no, de, de ir poco a poco experimentando, no lanzar un gran cambio a la vez. Uh, usa y valorar la diversidad, usa los, los uh, bordes y valorar lo marginal, que puede incluir también valorar el conocimiento marginal y las personas marginadas, ¿no? Y usa y responde creativamente al cambio. Entonces, ese es, es, es un ejemplo de, de cómo se puede ir pensando. Ah, ahí ya tenía, voy a leer estos. Ah, entonces, creo, es, es un ejemplo interesante. Otra cosa que quisiera hablar un poco sobre esta idea de, de, la, de la sabiduría de la Tierra misma. Otra forma de pensar eso es con esta palabra china del Dao. Uh, que en griego sería más o menos parecido a Sofía. Pero que dado es como a camino, la forma, pero es, que fluye. Es un poco difícil de capturar, pero justo que Sebastián habló un poco de, del libro de dao de la liberación, que utilizamos eso bastante. Pero creo que en eso de Adao hay, hay la idea, para mí en verdad tiene que ver con la sabiduría de la Tierra misma, Uh, algunos habla habla de Dao como a patrón de los patrones no este sentido que encontrar patrones uh, que tiene que ver también con los sistemas viejos a procesa estructura que fluye por todo junto con las tendencias evolucionarias hacia una comunión diferenciación y creatividad o autoorganización cada vez mayor y es interesante que en este de la sabiduría de la tierra lo que vemos es esta tendencia hasta eso, es lo que uh, Swim y Barry hablaron como a principio cosmogénico: que el universo va evolucionándose y la comunidad de la Tierra en especial, hacia cada vez mayor comunión, diferenciación y creatividad. Y a veces pensamos en la, la diferenciación y comunión serían contrarios, pero aquí no son. Más bien en un bosque y un ecosistema maduro se ve mayor diferenciación, mayor diversidad y mayor comunión y creatividad a la vez. Entonces, uh, en eso también se puede hablar de, de la idea china de Wu uh, Wei, que es un poco como este sabiduría contextual no entonces cuando se habla del Tao también se habla del te, el Tao Te Ching el Te es como, como encarnar la sabiduría en una situación concreta y se va a ver diferente en cada contexto ¿no? uh, va a ser diferente en cada tiempo y lugar uh, y esta idea de combinar la imagen de ir por el buen camino con el corazón entonces se guía por el corazón, es el poder de la vida, de las semillas, de la energía vital. Y Wu Wei es la acción armoniosa con Adal, de trabajar con la naturaleza, trabajar con la tierra. No, no imponerse, sino primero escuchar, primero percibir y es de comenzar lentamente. No ir de frente haciendo cambios, sino estar atentos, ¿no? Sin imponer. Uh, en, en Arameo hay, hay otra vez, hay, hay una imagen interesante. Ustedes saben en las bienaventuranzas, Jesús habla algo como uh, bienaventurados son los humildes, ¿no? Los humildes son los que han suavizado toda la rigidez. Y cuando suavizamos esa rigidez, cuando nos abrimos, de la tierra, entonces ahí que tienen la tierra o a poder, la energía, la vitalidad de la tierra como herencia, ¿no? Es una forma de interpretar eso en, en el arameo. Um, entonces, creo que estamos casi para terminar. Creo que tengo una hora, tengo más. Pues, pues, Puede, los organizadores me pueden decir si tengo que terminar. Si tengo que terminar, termino en este, este slide, si no, puedo ir unos minutos más. Uh, pero quisiera hablar, si te este. parece, Mark, eh, podemos, dar, podemos eh, continuar tal vez unos 10 minutos más de exposición, tal vez como para darle una, como aprovechar ¿verdad? un poquito más tu su presentación yeah. y después le damos pase a, a, los, a las personas que tengan tal vez eh, consultas. Ya, yeah. entonces lo que quisiera decir es, primero voy a hablar de foto es, Esta es una foto detrás de mi, mi casa, por si acaso, en medio de invierno cuando hubo una tormenta de hielo y se quedó con eso, es, es el sol sobre el hielo en el árbol. Pero, ¿cómo hacer eso? El arte y la percepción ecológica. Entonces creo que voy, más o menos voy a concluir aquí. Podría hablar más, pero creo que ese es buen lugar para hablar. Esta viene de una ecopsicóloga, uh, Laura Sewall. Ella habla de cómo cultivar la sabiduría ecológica. No exactamente son sus palabras es mi interpretación de lo que hace. Ella dice que la clave, hay que entender la ne neurofisiología. Nosotros tenemos como conexiones en el cerebro uh, que formamos, hábitos de pensamiento y con el tiempo esos caminos se hacen casi esas conexiones se hacen más y más fuertes y es difícil cambiar entonces si hemos aprendido a percibir la tierra como algo muerta o como un, un objeto para utilizar cómo lo vamos cambiando y ella dice la, hay dos formas de cambiar estas conexiones uno es a través de la atención y la segunda es a través de la práctica. Entonces, cuando pensamos en un músico que va aprendiendo un instrumento, ¿no? requiere bastante práctica, ¿no? Pero también la meditación de poner atención a algo diferente es una forma de hacerlo. Entonces, dice que primero tenemos que aprender a atender, a poner atención. Entonces, de poner atención, muchas veces la belleza, Puede ser una forma de ayudarnos en eso o el asombro, ¿no? Pero también a veces hasta la destrucción o puede también despertar la atención, ¿no? Pero primero tenemos que poner atención a las cosas y aprender a percibir las relaciones, contexto, interfaces y patrones. Entonces ya no ver un árbol en medio del bosque como un árbol aislado, de entender que está conectado con todo al bosque a través de la tierra, pero también los pájaros, los animales, el aire, el agua y muchas cosas la, la, también de, de los hongos que están debajo de la tierra, hay todo, no hay ningún ser que es un ser aislado, todos estamos interconectados, entonces comenzar de Poner atención a los patrones y desarrollar la flexibilidad percepcial por diferentes escalas espaciales y temporales. Entonces, de ver las conexiones a través del tiempo, del espacio de saber que un árbol una vez fue una semilla y que en el futuro, no, el árbol va a crecer que todo va cambiando. ¿no? Reaprender a percibir la profundidad que cada ser tiene su significado, tiene, cada ser puede ser un maestro, nos puede enseñar algo. Entonces de entender que cada ser tiene un valor en sí. Y utilizar la imaginación intencionalmente. Entonces la imaginación es cómo extendemos la atención. Muchas veces no podemos saber cómo es, cómo sería ser una hormiga, cómo sería ser un pájaro. En verdad, nunca puedo saber, pero a través de la imaginación puedo ponerme en empatía y imaginar y extender e identificarme con otro ser. Y creo que allí está la raíz de esta nueva percepción que puede florecer también en las acciones y de trabajar en otra forma, de trabajar junto con los demás seres, con la comunidad de la vida, para regenerar y restaurar la vida, ¿no? Y, por supuesto, también hay que ver todo la cuestión de sistemas, de análisis, de política, no estoy negando eso, ¿no? Eso también es parte. No es que la sabiduría también preabarcar al análisis y la reflexión. Eso también queremos, creo que ya sabemos eso, pero es la otra parte que quisiera enfatizar esta noche. Lo voy a concluir allí. Yo podría hablar más, pero creo que, que es suficiente de ideas y no sé si hay preguntas o si hay cosas que la gente quiere, uh, quiere agregar o o, o, bueno, bueno Mark aquí sí tenemos interacciones eh, por ejemplo gris rodríguez adrián nos dice que muchas gracias don Mark en este antropoceno tecnocrático cómo podemos seguir incidiendo en la conciencia en la voluntad colectiva cuando cada vez hay más disparidad y fragmentación social y económica qué opinas al respecto ya yeah. Les gusta darme preguntas fáciles, ¿no? Me <risa> parece. <risa> Ay, por arte y demás. Yo creo que hay, hay muchas cosas que hay que ir pensando, pero una, quizás para mí, una pasión personal es cómo repensar la, la educación. ¿no? Y, y cómo hasta con los niños, porque los niños en verdad... Cuando justo hablaba de la neurofisiología y los neurones y todo eso, los niños pueden cambiar más fácilmente que nosotros, los adultos. Yo creo que los adultos sí podemos cambiar. Yo espero que podamos cambiar, ¿no? Pero con los niños es más fácil. Y creo, además, que nosotros tenemos lo que uh, el biólogo E.O. Wilson llamaba uh, la biofilia, ¿no? Tenemos una atracción natural en nuestro ser de, de identificarnos, de interesarnos por otros seres vivos. Lo que nos pasa es que perdemos eso, ¿no? Y hay todo, parte de eso es el sistema educativo, parte son las propagandas, el consumismo, uh, hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que una cosa importante importante sería cambiar el modelo de, de educación, pero también sí, sí. repensar las escuelas, que tantas veces ni tienen árboles o lugares naturales, o los niños, bueno, aquí en Canadá, muchas veces hay grandes campos para jugar, sea, fútbol o béisbol o algo así, pero no hay un lugar donde se puede, uh, ¿no?, de subir los árboles o, tener otra, otro tipo de interacción o hacer un huerto un jardín, ¿no? y creo en costa Rica ustedes tienen la, la gran ventaja que, que el clima es tal que todo año se puede cultivar se puede hacer cosas y creo esta interacción con, con, con las plantas y la comida también es como también puede ser una una puerta para llegar a esta conexión de, de Cultivar la, la comida orgánica sana ¿no? y, y compartir esto ¿no? de tener un huerto de, de compartir la cosecha, no todos son algunos caminos. Por supuesto, hay muchas otras cosas. Estoy tocando la superficie, pero creo que son algunos caminos posibles. ¿no? Claro, creo que de hecho coincido completamente con vos en esta idea de la educación y cómo el sistema. Yo te. te me podemos plantear el, el, el término contrario, ¿verdad? Como que el sistema nos, nos impone una biofobia, ¿no? Bien, como nos conduce a la artificialidad, nos aleja de lo natural y vamos perdiendo esa biofilia poco a poco por parte de esto. Y creo que, que sí, la, la educación es una, una herramienta poderosísima. No sé si tenemos alguna otra. Comentario, bueno, ahí vi a Ana que nos hacía un comentario de agradecimiento. Este, si no me equivoco, por acá nos dice muchas gracias por compartir con nosotros y nosotros, ha sido muy interesante. Este, Irene Artavia nos dice también: este, mucha, que muchas gracias, qué maravillosa presentación. Este, bueno, todos vemos que, que tenemos eh, mucha, mucha alegría por toda esta presentación. De mi parte, yo sí quería hacerte dos preguntas. Este... Si puedo, uh -huh. les voy a dar otro ejemplo, ¿no? Sí, También eh, puede dar, una cosa que hice con, con algunos de, de mis estudiantes, y lo hago en la Carta de la Tierra también, como, como tú sabes, es eso de hacer como meditaciones ecológicas. Entonces, eso es, es hasta invitar a la gente a ¿no? caminar por el bosque o un lugar así un poco más tranquilo, y buscar otro ser vivo, que, y puede haber una definición, definición bastante amplia de eso, puede ser un árbol, una hormiga, o hasta una piedra, que normalmente no pensamos con algo con vida, y, me, y dejar que este ser nos enseñe, ¿no? de tener una percepción que es nuestro maestro. Yo hice eso con estudiantes durante como seis sesiones que escribían sobre sus experiencias y en unas semanas hubo un gran cambio la mayoría de, de ellos solo caminando por parques seguían Toronto mayormente pero esto les despertó otra forma de percibir un poco lo que estaba hablando al final cuando recibo de la arte de la percepción ecológica de ponerlo en práctica porque va cambiando nuestra relación con otros seres. Sí, sí, sí. De hecho, yo utilizo uno de los ejercicios que aprendí con vos. Yo con tuve la suerte de, de, de llevar con Mark un curso, una parte del, del Diplomado de Educación eh, para el desarrollo Sostenible. Y, y ahí aprendimos la, la meditación de los cuatro elementos. Y bueno, ahí la, la aplico. Y, y realmente se trata ¿verdad? De, de llegar a, a, a cambiar esa percepción y esa contemplación. Eh, algunos otros comentarios, por ejemplo, Miguel González nos dice, reflexiones valiosas para aumentar nuestra percepción ecológica. Un saludo de Costa Rica. Personalmente yo quería preguntarte, Mark, este, en este ámbito de la sabiduría ecológica, eh, muchas veces los sagrados se, se se relaciona mucho con la, con la idea de, lo, de la religiosidad o con la idea de la religión, pero me gustaría como que abordaras eh, ¿cómo, qué podemos interpretar como sagrado dentro de la sabiduría ecológica en relación a, a la naturaleza, a la parte ambiental, no sé cómo lo has trabajado. Vos. Yo creo que primero, creo en todas las regiones pueden ser vías hacia el sagrado, uh, pero también hay gente que no tiene ninguna región fija y que también pueden encontrar sagrado. <risa> Entonces. Uh, para mí lo espiritual más tiene que ver con la dimensión de profundidad de significado y de sentido de estar conectado con ¿no? y esta es la, la palabra religión hay, hay debates sobre de dónde viene pero una forma de entender religión es religar no de reconectarnos ¿no? con lo que tiene significado con la vida o si uno prefiere con dios no se puede utilizar diferentes palabras pero tiene que ver con la dimensión de profundidad y de sentir conectando conectado con algo más grande que a pequeño ego entonces yo, yo yo creo que hay cosas bellas dentro del cristianismo, budismo, taoísmo, las culturas indígenas. ¿no? Hay muchas espiritualidades y podemos aprender de, de todo de eso eh, Y también podemos aprender caminando por el bosque ¿no? <risa> o, o caminando por la playa. ¿no? Eh, hasta creo que fue San Bernardo que decía algo como, no me acuerdo exactamente, pero que, que las piedras y árboles pueden ser mejor árboles que cualquier, mejor maestro que cualquier humano, ¿no? Entonces, hasta dentro de, de estas regiones que a veces pensamos que son antropocéntricos, muchas veces hay también uh, enseñanzas que en verdad no son antropocéntricas. Y creo que, que alguien como a Papa Francisco en la sí ha rescatado mucho de eso, ¿no? que es bueno, pero en verdad hay... Hay, hay mucho dentro del cristianismo, pero también el budismo, el trabismo, en todos eso. El Islam también tiene una, algunas versiones ecológicas muy interesantes, el budismo. Entonces, todos podemos encontrar, y por supuesto, en, en los pueblos originarios de, de las Américas, muy fuerte. Claro. Sí, tenía otra pregunta de eso, de buscar aliados eh, con otras criaturas, pero ya me lo respondiste con, con, la, con el ejercicio que, que haces con los estudiantes de buscar llegar a, a a ver qué nos puede enseñar, ¿verdad? Esos otros seres además, más allá del, del, de, de lo humano, ¿no? Creo que es muy interesante. Carolina de, de México, ayer tuvimos la, la oportunidad de tener una charla con ella para que la busquen, en las que no están no, no pudieron verla Excelente sobre cofeminismos, nos dice gracias por compartir tan importantes reflexiones. Saludos desde México, este Carla Astorga. Este que también le mandamos un fuerte saludo, compañera de trabajo. Eh, Los sagrados se podría relacionar con la identidad, por ejemplo, la identidad comunitaria. Saludos. No sé si es una pregunta o un comentario, pero no sé si quieres agregar algo sobre eso. Oh, una cosa que diría también sobre cuando mencionaste ecofeminismo, porque creo es muy importante que... Mm. Porque no se puede abarcar todo en una charla, por supuesto. Sí, pero claro. Ya tenido, pero creo que, que lo que se trata también es, es ir más allá de... Yo mencioné, pero tenemos que transcender o, o ir lejos de esta mentalidad de dominación, de utilización, de colonización. Y eso creo que son las, las, es una paradigma para ir a esto de, de compartir de lo comunitario. En eso también al feminismo es muy importante. Y el ecofeminismo quizás más todavía porque creo que integra tanto a la crítica del patriarcado con el antropocentrismo. Que tenemos que, que ver que todo, todas las dominaciones todo están interrelacionados y hasta puede ver raíces psicológicas de eso, pero de todos modos tenemos que que, que sobresalir de, de esta forma de, de tratar otros seres, otras personas, como si fueran objetos para, para utilización claro. y la violencia, todo lo que es violencia. Claro. Sí, de hecho para yo lo considero como, como el movimiento o oh, los, los movimientos feministas como los movimientos tal vez más importantes del siglo XX y del siglo XXI, y más ahora como se, se alía también con la parte del ecologismo, ¿verdad? Creo que los ecofeminismos van a tener mucho peso en nuestra transformación cultural. Y lo interesante de esto es de que ha sido toda una revolución eh, no violenta, ¿verdad? Ha habido luchas, ¿verdad? O sea, han sido reprimidas, pero generalmente ha sido una revolución no violenta y una revolución, además, sin, sin, sin, no saber, sin muertos, ¿verdad? Que no ha matado a nadie. Ha recibido, se ha habido víctimas, mujeres, feministas que han sido víctimas, pero el feminismo en sí, ¿verdad? No ha sido ha tenido, eh, no ha matado a nadie. Entonces ha sido, que quiere, una revolución no violenta o pacífica en ese sentido, a pesar de. Que ellas y han recibido ataques frontales tremendos violentos verdad entonces para mí es muy interesante esta idea de, de, del feminismo y ahora nos toca también a siempre me gusta rescatarlo como hombres también ir pensando en un, un movimiento propio que vayamos de la mano verdad uh -huh. para ir de, desmontando el patriarcado también sí. Sí, hay que pensar en nuevos modelos de la masculinidad también. Exactamente. No debe haber, ser masculino, no debe ser ser violento. Exacto. No, no, Exactamente. no debe, debe tener nada que o sea, ver. No tendría nada que ver, exacto. No. Y ahí, bueno, el Tao y demás, toda la idea de la, de la no violencia, ¿verdad? Que, que encierra todo este, este misticismo y, y tantas otras culturas, por ahí podríamos comenzar a, a tomarlo para, para construir algo distinto, ¿no? Sí. No sé si, bueno, creo que en el, en el chat privado nos llega, eh, bueno, Celeste, que es una estudiante que está, nos acompaña acá en la sala, nos dice ser masculino no significa ser hombre, ¿verdad? este Y Gabriel nos dice muchas gracias por la charla, muy interesante, y con varios pensamientos para sentarnos a meditar, saludos bueno, eso es importante para Gabriel que, que la charla detone este tipo de cosas. Eh, después del profesor Ricardo Russo, que de una vez aprovechamos el comentario para invitarles mañana a las 5 de la tarde, tenemos una ponencia plenaria con, con Ricardo sobre agroecología, así que de una vez los invitamos. Dice saludos desde Cartago, Mark y participantes de esta excepcional presentación por su contenido y forma, nos pone a pensar diferente. Gracias, Mark nos dice don Ricardo. Gracias. Y bueno, este... No sé si podemos ir tal vez cerrando, Mark, eh, tal vez con algún uh, comentario final de tu parte, para tal vez ir cerrando esta ponencia, no sin antes agradeciendo eh, este espacio que nos brindas, como dicen los y las participantes, eh, que nos conduce a pensar diferente, que nos conduce a, a despertar una sabiduría, ¿verdad?, no solo la, la inteligencia, la intelectualidad, sino llevarla más allá, ¿verdad?, este y bueno, agradeciendo también los comentarios. Eh, hablaba con, con Fernando, el otro organizador, y le decíamos que él ha sido la, la, la, la charla más dinámica que hemos tenido, verdad, más en, con mayor interacción. Por eso también queremos agradecerles a, a las personas de acá presentes, verdad, en, en, en, a, en, en la página de Facebook, en la sala, los a los y las estudiantes de la Universidad de Costa Rica que nos acompañan. Y bueno, quisiera que nos ahora si nos hicieras el comentario de, de cierre de, de, tu, de tu intervención. Yo creo que nomás voy a terminar con una cita breve de Thomas Berry que a mí me encanta, pero creo que casi nunca lo, lo veo reproducido, menos en la edad de la liberación si lo utilizamos. Que sí. dice, no carecemos de las fuerzas dinámicas necesarias para crear el futuro, o yo, yo diría para regenerar la vida, restaurar, uh, ¿no? ir más allá del, del dominio, crear a buen vivir. Dice, vivimos sí. inmensos en un mar de energía que supera nuestra comprensión. Pero en un último sentido, esta energía, o yo diría también esta sabiduría, no es nuestra por dominio sino con la invocación. Es un poco misterioso, pero creo que es importante decir. Genial. Creo que vamos a, no vamos a profundizar en eso, dejémoslo así para que la gente pueda absorberlo, pueda procesarlo, eh, este, y que puedan buscar más de, de, de Thomas Berry, que es, es un gran ecólogo, ¿verdad?, pionero en sus trabajos, y que también puedan buscar un poquito más de él. Así que bueno, eh, antes de retirarnos, eh, Moisés nos dice gracias por la charla. La verdad me siento que mira, nos hace falta mucho ese pensamiento, dejar ese pensamiento capitalista en que, que vivimos y empezar a sentirnos eh, parte del ecosistema. Celeste nos dice nos deja mucho que meditar. Gracias. Ojalá sea, cada vez logremos evolucionar lo más pronto posible para tener conexión fundamental con lo natural. Alejandra Guesada en el chat nos dice hermoso muchas gracias, bendiciones y Carla Astorga nos manda unos aplausitos así que bueno, con esos aplausos que creo que todos y todas nosotras este te damos por la maravillosa charla y el espacio que compartimos este nos terminamos nuestra conferencia de la noche de hoy, no sin antes invitarles para mañana a las 5 de la tarde nuevamente con el profesor Ruso quien estará hablando de cada y de otras ponencias que le acompañarán sobre toda esta temática. Muchas gracias, Mark. Y a todos y a todas, eh, desearles lo mejor y que tengan excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias.